Hola a todos. Pues si queréis, se escucha bien al fondo, sí? Vale, perfecto. Bueno, pues si queréis vamos a vamos a ir empezando ya. Bueno, lo primero de todo esta sesión va en un poquito. Vamos a tener un poco de conocimientos de qué es primero las nubes de puntos y cómo vamos a obtener valor sobre todo para que podamos extraer insight de ellas mismos, porque al final esto es como un análisis de datos, ¿no? El que al final tenemos que extraer valor de la información que tenemos para poder conseguir ver algo que podamos tomar una serie de decisiones. Vamos a utilizar técnicas de inteligencia artificial, en este caso para extraer información de las nubes de puntos. Lo primero, dar la gracia a todos los sponsors, porque sin ellos no sería posible lo que el evento en el que estamos y sobre todo poder compartir todos los conocimientos entre todos en la jornada de hoy, que es al final eh, el objetivo de la misma. Bueno, me presento. Mi nombre es Rodrigo Cabello, trabajo en el equipo de Research en Plain Concept, además soy MVP en Inteligencia Artificial de Microsoft. Y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto también, pues si queréis tanto Twitter como correo, pues si después de cuando termine la charla pues queréis preguntarme algo, que voy a estar todo el día de hoy por aquí, me podéis pillar en algún pasillo o en algo, y podéis contactar conmigo y sin ningún problema aclarar las dudas que, que os puedan surgir. Bueno, lo primero de todo es, esto al final es un ejemplo claro, ¿no? de que podemos tener muchos datos en un proceso analítica de datos, da igual si son datos tabulares, si son imágenes lo que tenemos, si son nubes de puntos, en el que al final, si no obtenemos un valor o no somos capaces de sacar insight sobre ellos, no podemos tomar decisiones. ¿no? Podemos tener un entorno virtual muy bonito, escaneado con nubes de puntos, en el que pueda haber geometría, en el que pueda haber un entorno entero. Pero si al final no soy capaz de decir, identificar objetos, poder segmentar ciertas partes de la imagen y poder sacar información al final esos datos no me valen nada más que para simplemente visualizarlos. ¿no? Como en cualquier proceso que pudierais tener de analítica de datos, si queréis sacar KPIs o queréis sacar información. Pues esto es exactamente igual. ¿Vale? Fijaos en esta parte de aquí, que al final estamos con, con un entorno de representación 3D. He puesto esta imagen porque al final es como introducirnos un poco en este mundo y pasar de las dos dimensiones que estamos acostumbrados ¿no? a pasarnos como a la tercera eh, dimensión. Y en esta parte al final lo que nos permite estos modelos es poder detectar información de representar objetos virtuales, que tengamos una representación 3D, conocer mejor nuestro entorno también que tenemos y aparte las nubes de puntos nos definen que en esta parte son un número finito de elementos porque son un número de objetos determinados que vamos a representar en el espacio. Esto parte también es interesante porque en el sector sobre todo industrial, en la parte de construcción se utiliza bastante en este punto para entender mejor y sobre todo el modelado y el diseño 3D. Entender mejor toda la información y poder hacer una mejor representación de esos entornos. ¿Cómo vamos a visualizar los datos o qué maneras tenemos de visualizar y representar unos datos en tres dimensiones? Por un lado tenemos la nube de puntos, que es donde vamos a entrar en detalle en esta sesión. Por otro lado también, que al final son puntos representados en un espacio de coordenadas. Tenemos también la parte de voxels que es como coger un píxel en 3D también, con ¿vale? un pequeño cubo y colocarlo, también un espacio de coordenadas. Y luego tenemos la parte de mesh, ¿no? que son como las mallas, que podemos formar pues, vértices y triángulos a través de una malla en el que tengamos pues, nuestros vértices y nuestras aristas y poder crear como una forma ¿no? en la que tengamos, por ejemplo, un objeto sólido en tres dimensiones. También, por otro lado, podemos representar información ¿no? con una fotografía, ¿no? aunque esto es un poco más vulgar en esa parte y darle también profundidad, ¿no? Y hay distintas cámaras que también a partir de cámaras estereoscópicas y demás que pueden sacar información de profundidad que hay al tomar una imagen, por ejemplo. Eso también nos da un poco de representación, ¿no? de esa parte de los objetos 3D. Luego también, en otra técnica que veremos, que también tenemos de fotogrametría y demás, que comentaremos un poquito, podemos sacar una serie de imágenes y poder crear también una representación de un entorno 3D. ¿Vale? Esto es para introduciros un poco distintas técnicas que hay para poder representar estos datos en un entorno. ¿Vale? Vamos a ver la parte de las nubes de puntos. ¿Vale? Un poquito qué es lo que es para hacer esa introducción eh, poco a poco. ¿Qué es una nube de puntos? En realidad, es al final, como cuando tenéis un conjunto de datos, es un punto representado en el espacio de unas coordenadas X y Z. ¿Vale? Y con eso podemos guardar miles de millones de puntos en un fichero y luego visualizarlos. ¿No? Es interesante también de que también pueden ir acompañados de más datos esos puntos, es decir, de metadatos. Pueden tener información sobre el color, sobre RGB, por ejemplo. Pueden tener información sobre la parte de iluminación, clasificación, si pertenece pues, a algún objeto en concreto, que es lo que veremos. Y toda esta información la podemos guardar estructurada para poder luego representarla. Esto que estáis viendo ahí es un escáner de 1.200 millones de puntos, ¿vale? que son una ruina y fijaos la precisión que se tiene. ¿no? Imaginar renderizar todo esto y poder verlo también supone un reto ¿no? en esa parte. Pues imaginas también lo que es extraer la información de aquí. ¿no? Aquí sí que nos presentamos hasta un proceso de Big Data pues, a lo grande, ¿no? con los datos como, como están. Si ya hemos visto esta parte ¿no? de las nubes de puntos, ¿cómo podemos obtener? Es decir, ¿qué hay a día de hoy que me permita obtener ¿no? de un entorno físico una parte de nubes de puntos de una manera virtual? Pues tenemos dos técnicas que son utilizadas, la que de del LIDAR, que habéis visto, ¿no? Que es la que he comentado del perro que tiene, ¿no? Y que está desarrollando muchos sensores, por ejemplo, Leica. Y tenemos puesto un sensor encima del perro que directamente va dando con un escáner, con un láser, y va directamente rebotando los puntos y va cogiendo información sobre el espacio. Aparte, podemos coger información RGB de ese punto, es decir, el color. Podemos coger y ir tomando fotografías y seguir proyectando esa fotografía sobre esos puntos para obtener esa información, ¿no? Eso también nos da bastante importancia ¿no? de decir, ostras, pues ya no solo como antiguamente cuando empezaron a salir los primeros líderes, que solo pues, podía coger puntos en el espacio pero sin color. Aquí puedo coger más información de los mismos, lo que me va a resultar bastante útil para luego poder identificar ciertos objetos. También tenéis las técnicas de fotogrametría, que también seguro que habéis visto algunos ejemplos y demás, en las que tomamos fotos sobre distintos puntos de vista, o distintos ángulos y podemos también crearnos una escena en tres dimensiones también que pertenezca como una nube de puntos también. Esa técnica también la podemos utilizar para hacer esa representación. ¿no? Estáis viendo un ejemplo con un dron, por ejemplo, escaneando pues, una superficie. Vale, ya hemos visto que las nubes de puntos suponen un reto bastante grande por la cantidad de datos y los puntos que pueden contener. De hecho, a veces nos hemos enfrentado con ficheros de 24 gigas, ¿no? que solo tenía un único fichero con una representación de una nube de puntos, que son ficheros que tienen, por ejemplo, más mil millones de puntos con todos los metadatos guardados. Al final tenemos que tener en cuenta de que esto lo podemos tratar como un problema, ¿no? de big data, y tener en cuenta pues, lo que siempre pongo aquí, que son las 5 Vs. ¿no? Esta parte, que por un lado está el volumen, que requiere esto un volumen muy grande de datos para ese tratamiento. Luego también la parte de velocidad, no es lo mismo si queremos hacer, por ejemplo, análisis en tiempo real de la nube de puntos, que si queremos hacer un análisis en batch, dejar un proceso y decir, bueno, que tarde tres días y procesa la nube de puntos y luego me dé el resultado. Tenemos que utilizar distintas técnicas en función de lo que queramos. Luego, otra parte es el valor, que es importante. Esto me está aportando un valor verdaderamente, es decir, la nube de puntos puede traer información que verdaderamente luego pueda utilizar para que aporte valor a un cliente. Eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. Y luego, pues, la veracidad también y la variedad. La veracidad y la variedad es que todos estos datos que estamos están sacados de distintos sensores, a lo mejor con dataset que ha etiquetado la gente a veces de clasificación, y tenemos que estar seguros de que tenemos una veracidad con respecto a los datos. Y también la variedad, pues, imaginaos la cantidad de sensores que hay en el mercado, luego también los tipos de formatos de ficheros que hay, que tenemos que más de 25, en los que se puede almacenar esta información. Eso también se empieza a poner como un problema pues, bastante complejo. En esta parte, si nos podemos fijar o poner el foco aquí, ¿vale? en este conjunto de, de información, en el que para nosotros la velocidad, el valor y la veracidad es de lo más importante, porque el volumen ya sabemos que va a tener mucho. Vale, en ese sentido. Ya sabemos que hay, son nubes con muchos puntos. Entonces tenemos que poner el foco un poco más en estas tres partes. vale Una vez que estamos aquí, en la parte de Point Cloud, y estamos utilizando, decidimos utilizar técnicas de inteligencia artificial. ¿Por qué nos planteamos primero utilizar técnicas de inteligencia artificial? Porque imaginaos simplemente con el hecho, ¿no? este ejemplo que estáis viendo ahí, de esa mesa de escritorio ¿no? que se está, haciendo, se está segmentando de manera automática, imaginaos en esta parte que... La inteligencia artificial siempre ha nacido para intentar automatizar, o el objetivo que tiene es intentar automatizar ciertas tareas tediosas que tiene que hacer alguien de manera manual o repetitiva. Y el objetivo es intentar automatizarlas. Imaginaos a alguien etiquetando de una nube de puntos, de un billón de puntos, o mil millones de puntos, intentar segmentar o etiquetar todos esos puntos de la pertenencia a una clase. Esto es una pared, esto es un edificio, esto es una mesa, esto es una silla. Imaginaos a alguien intentando etiquetar todo eso, ¿no? Pues eso es bastante complejo. Entonces la inteligencia artificial lo que viene es a ayudar en esta parte a hacer todo ese análisis de datos e intentar por lo menos etiquetar y extraer información automática de esa misma nube de puntos para que pueda servir luego para posteriormente tomar unas decisiones de negocio. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar aquí en esta parte la inteligencia artificial? Nos va a proporcionar esa automatización, de extracción de información de la nube de puntos, Podemos crear un asistente utilizando Machine Learning, por ejemplo, Deep Learning, para sacar información. En el caso de detección de objetos, podemos utilizar Deep Learning. Y también, lo más importante, utilizar algoritmos, también muy básicos, a lo mejor que tengan reconocimiento pues, de paredes, de suelos o de cierta información, que ya nos quite ruido y nos ayude a segmentar esa nube de puntos directamente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos aquí? Al igual que tenemos Deep Learning, cuando estamos trabajando con inteligencia artificial y con datos, podemos tener varias partes en las que digamos, aquí estoy trabajando con imágenes, las imágenes me vienen en distinto formato, no sé cómo procesarlas y demás. Aquí también nos enfrentamos a ese reto en que tenemos muchos tipos de ficheros. Hay más de 25 en el mercado que guardan el estándar de representación de point cloud, de representación de nubes de puntos en 3D. Imaginaos que cada uno de ellos vienen ficheros binarios, ficheros binarios mezclados con texto, ficheros que vienen solo en texto, ASCII, ficheros que vienen con la información, que están comprimidos, sin comprimir, etc. Y cada encima luego hay software propietario de que cada uno de los sensores pues tiene su estándar o su formato de fichero también. Entonces nos enfrentamos a un problema para leer esa información en RAW que nos interesa primero a nosotros. Luego por otro lado son datos no estructurados. Esta es buena, porque al final imaginaos la nube de puntos. Los otros, el único objetivo, por ejemplo, cuando vais a renderizar una nube de puntos es decir, vale, yo tengo mis coordenadas, yo las coloco en el espacio y ya está. Pero esos datos en realidad no siguen una estructura ni un orden lógico siempre. Siempre no tienen por qué ir un punto al lado del otro, ¿no? Y seguido, simplemente están guardadas esa información y sabe que un punto voy en esta coordenada en el espacio. Pero no tiene por qué seguir una estructura. Luego, los que nos enfrentamos de millones de puntos también. Esto es un reto para cualquier tema de inteligencia artificial. Al final. Tenéis las redes neuronales y demás, pero no están preparadas para trabajar con a lo mejor con grandes conjuntos de datos y pasáseles directamente. Te voy a pasar una red de una parte de 800 millones de puntos y vas a hacer una inferencia. Al final hay un coste de consumo de memoria, etcétera, que es bastante importante tener en cuenta. Por otro lado, también tenemos ruido creado por los mismos sensores. Es decir, tenemos información que pues, está proyectando y a lo mejor pues, hay ciertos outlier que tenemos que limpiar o cierta información que no está del todo clara ¿no? y que están generando un ruido o ciertos colores a lo mejor que se han quemado porque daba mucho la luz, etc. Siempre tenemos que intentar preprocesar una nube de puntos al igual que haríamos en un ciclo tradicional de Machine Learning, por ejemplo. ¿Cuáles son las tareas que podemos hacer o la parte de Computer Vision que podemos hacer utilizando la inteligencia artificial? Pues vais a ver que son exactamente las mismas que utilizaríais cuando hacéis análisis de imagen también. Tendremos clasificación. Igual que podemos identificar de una imagen si esto es un perro, es un gato o es una mesa, aquí lo mismo, podemos identificar de una nube de puntos un objeto, ¿no? si es un avión, si es una mesa o si es una silla. Eso lo podemos seguir haciendo de la misma manera. También podremos detectar objetos. También puedo coger de una nube de puntos, coger su bounding box y decir, oye, este objeto además es un tipo de coche y además está localizado aquí y sé lo que ocupa, más o menos. Eso también lo vamos a poder hacer. También podemos hacer una segmentación por clustering, es decir, por un aprendizaje no supervisado. Podemos coger una nube de puntos entera, aplicar un algoritmo y empezar a obtener información de ella sin tener que tener ningún dato etiquetado previamente. Eso ya nos da una gran ventaja, sobre todo cuando son nubes de puntos muy grandes, en las que directamente nos está dando ya unos insights que pueden aportar un valor. Y luego, por último, la segmentación semántica. También tenemos la segmentación semántica, y en este caso si sí necesitamos que es un aprendizaje supervisado, necesitamos un dataset previamente etiquetado para que aprenda la red, pero en este caso también nos da a nivel de píxel qué es lo que puede ocupar un edificio, que es a nivel de punto en sí, qué es lo que puede ocupar un edificio, la vegetación, qué es lo que puede un coche o el asfalto, por ejemplo. Y nos lo puede etiquetar de manera automática. Vale, si vamos a hacer un proyecto de, de, de point cloud con inteligencia artificial, los pasos son exactamente los mismos si utilizamos, por ejemplo, en el caso de aprendizaje supervisado. Podemos hacer una codificación, lo que es primero pues, el proceso de ingesta de datos, podemos luego ver pues, el proceso de limpieza y transformación, esto se sigue haciendo igual en La nube de puntos, sobre todo por la parte de ruido que pueden dar ciertos sensores, y luego podemos hacer un entrenamiento también, un testing y una validación. Podemos seguir haciendo exactamente igual el ciclo que lo haríamos en un flujo de Machine Learning o Deep Learning tradicional. Lo que pasa es que tenemos que poner un poco el foco sobre todo, ya no en la parte de, del loop y lo que tengamos que mejorar, porque puede haber distintas técnicas y distintos algoritmos y tenemos que ir probándolos cada uno de ellos para saber cuál se comporta mejor y sobre todo cuál generaliza más con los distintos tipos de ficheros, a lo mejor distintos tipos de, de datos que podemos tener. Y luego la parte también que es importante es el despliegue del modelo. Una vez que tengo mi modelo, tengo eh, puesto cómo lo voy a desplegar o cómo lo voy a poner en producción para que se utilice este algoritmo. ¿Va a ser en tiempo real? ¿Va a ser en batch? Etcétera. Todas estas preguntas que nos hacemos también, el Machine Learning tradicional o el Deep Learning, nos las hacemos también aquí cuando estamos trabajando con nubes de puntos, porque es exactamente la misma problemática. ¿Vale? Y luego, sobre todo, pues, cuando tenemos que reentrenar o cuando está fallando nuestro algoritmo y tenemos que volver a decir, lanzar el proceso. Bueno, vamos a pasar a la primera técnica, que es la parte de clustering. En este sentido, aquí lo que vamos a ver ¿no? es la parte del point cloud. Lo que vamos a ver un poquito, ¿no? para que os hagáis un, una idea, es eh, ver como una técnica ¿no? que muy sencilla, que este es el algoritmo de k-means. De hecho, es el que estáis viendo ¿no? en, el, el, en la animación. Esto lo que va a intentar es buscar información de cada, una, de cada uno de ellas del proceso y coger primero un centroide, colocar lo que es un centroide en un caso de nube de puntos, inicializarlo, que en este caso son los clústeres, se lo decimos nosotros, por ejemplo, hemos decir, quiero dos clústeres y ver cómo agrupar los datos. Y por cercanía, que podemos utilizar pues, la distancia euclidia, la distancia de Manhattan, etc., podemos construir distintos puntos y él va a ir agrupando esos clústeres en función de la cercanía que se tenga y de ciertas características. En este caso, si le pasamos solo las coordenadas, agrupará por cercanía de coordenadas, pero si le pasamos más datos, como iluminación o colores y demás, también puede hacer ciertas agrupaciones basadas en esa parte. ¿no? Eso que nos da esa información que podamos tener pues, para hacer ciertas mejoras ¿no? en el caso de cada uno de ellos. ¿vale? Esto es un poco el ejemplo, ¿no? para el que lo veáis ilustrado aquí, en el que podemos ver, pues, definido, podemos definir el número de clúster que queremos, por ejemplo, ver... También comprobar la estabilidad también que tenga el algoritmo porque tenemos que hacer que generalice un poco. Es decir, no voy a seleccionar clúster a lo loco y poner aquí a probar. ¿no? También tengo que ver que para el problema o la problemática que yo quiera resolver tiene sentido crear una serie de clúster u otro también. Eso también lo tengo que ver en, el, en ese aspecto para poder evaluar el algoritmo y sobre todo que sea generalista. vale Esto nos va a dar información también para entender mejor pues el, el dominio que el que tenemos visualización de datos rápida y sobre todo pues inferir por pues, ciertas propiedades de los datos que ya simplemente por estar agrupados de una manera ya nos van a dar vale vamos a ver aquí una, una pequeña demo ¿Vale? este es el visor que tenemos de ahora mismo voy a hacer un poquito hacia atrás ¿Vale? el visor que tenemos de de Evergreen que estamos utilizando. Aquí tenemos un pequeño aeropuerto en ¿no? el que tenemos pues, información ¿no? de cada uno de, de ellos, pues una, uno, unos avioncitos, ¿no? las terminales, etcétera. Y vamos a intentar segmentar pues, un poquito ¿no? pues, esta información. Lo primero de todo, he preparado una serie de, de notebooks ¿vale? para que tengáis información que luego después, si queréis, podemos entrar en más detalles, los puedo subir para que veáis en esta parte cómo funciona. Pero aquí lo único que vamos a hacer es declarar pues, algunos parámetros y hacer algunas subidas para que veamos eh, información de cómo está dando el resultado, ¿vale? Vamos a cargarnos lo que es el, el fichero y vamos a proyectar primero una visualización para que veáis cómo se podría ver, ¿no? Veis que hay una parte importante que es el suelo también, ¿vale? Que se está proyectando aquí, ¿no? Que tiene información, pero lo primero como en cualquier proceso y cualquier nube de puntos que tengamos, lo primero que tenemos que intentar es hacer un filtrado, ¿no? En esta parte. Si cogemos información, por ejemplo... De, y os tenemos información pues, de cómo se está representando pues, el eje Z, la información que nos da. Fijaos que en esta línea que representa la parte de aquí del suelo, ¿no? cogemos que tenemos un pequeño trescol que directamente está en común ¿no? en cada una de las proyecciones y que nos podemos quitar de en medio, por ejemplo, para hacer un filtro y quitarnos el suelo, por ejemplo, en este caso que nos interesa, para segmentar información de ciertos objetos. En esta parte de aquí, lo único que aplicamos es esa máscara y nos vamos a quedar... ¿Vale? Fijaos, ya nos hemos quitado simplemente con esa segmentación nos hemos quitado ya el suelo con algo muy breve. ¿vale? Luego posteriormente podemos seguir aplicando eh, información, podemos seguir exponiendo los resultados y lo podemos, por ejemplo, proyectar en dos dimensiones. Ya nos hemos quedado directamente con dos objetos, por ejemplo, en solo un par de ejecuciones. ¿Qué pasa? Que aquí también es importante decir, ahora empieza lo que es la clusterización, ¿no? Voy a agrupar en cluster ¿no? y voy a ver la información que me proporciona. Evidentemente, si yo, por ejemplo, digo, voy a crear dos clusters y voy a agruparlos, fijaos cómo se segmentan rápidamente, ¿no? Converge el algoritmo y somos capaces de ver, pues, diferenciar que hay dos tipos de aviones, ¿no? En este caso, por ejemplo. Simplemente con hacer una clusterización basada en cercanía. Pero podemos ir un poquito más allá. ¿Qué pasaría si yo le dijera, por ejemplo, que hay ocho clusters? Fijaos lo curioso que pasa. Puedo identificar incluso partes del avión, ¿no? En esa parte, puede identificar que hay una parte, la trasera del avión, las alas, fijaos cómo las ha segmentado cada una ¿no? y la parte delantera. ¿vale? En este caso, porque ha he hecho la agrupación en ese aspecto por cercanía también de cómo están estructuradas esa información. Y podemos obtener, si mejor, imaginaos, en vez de etiquetar estos que son casi más de 7.000 o 8.000 puntos que queremos, nos los está etiquetando de manera mmm, semiautomática. Aunque nosotros corrijamos luego algunas partes, ya no tenemos que ir punto con punto. Por eso k pues, y estos tipos de algoritmos se utilizan bastante en ese sentido para ayudar al etiquetado, sobre todo de point cloud además, y extracción de información rápida, porque nos va a permitir todo esto hacerlo de una manera muy sencillita. Luego también podemos ver información e ir aplicando los clústeres e ir aplicando un método que se llama de Camins que es, nos da información que se llama Inertia, y esto nos va a dar información sobre el conjunto que deberíamos de escoger ¿no? en función ¿no? del número de clúster que tenemos. ¿no? Es decir, cómo de cercanos están los puntos al centroide para saber si el número de clúster que estamos escogiendo es el correcto o no para lo que tenemos. Y esta parte de aquí es cuando el número que tenemos aquí, el que tenemos en este valor, nos está diciendo que 2 sería el óptimo. En este caso, que es el primero que hemos dicho, y el que segmenta, por ejemplo, los dos aviones correctamente. Cuando al final tenemos más clúster, veis que esta parte va bajando. Ahora ya no tendría sentido porque la distancia que hay pues ya está muy cercana. Luego, por último, también podemos coger información, fijaos, estamos cogiendo información de la, de la iluminación, de la intensidad, de la parte, y fijaos cómo también podemos agrupar con esta información y también os tener en un clúster y podemos clusterizarlo igualmente, le estamos cogiendo tres. Aquí lo podemos visualizar y ver cómo el reflejo, por ejemplo, la luz, pues está incidiendo más en la parte de arriba y ver cómo lo clusteriza en cada uno de ellos en los aviones, por ejemplo, que aunque sean distintos tipos de aviones, los está homogeneizando en esa parte. Y eso es porque ya estamos teniendo en cuenta las coordenadas X y Z, estamos teniendo en cuenta el resto de coordenadas del conjunto de datos. Y el resto de información, ¿no? como la iluminación y demás, como tenemos en, el, en esta parte. Si ahora nos vamos aquí, ¿Vale? podemos ver también cómo podemos tener una representación de ese mismo resultado que habéis visto. Podemos ver aquí, fijaos cómo esa misma representación que habéis visto la podemos ver en tres dimensiones rápidamente con el visor para poder ver cómo ha segmentado todas estas partes y fijaos, toda esta parte verde también aquí, de todo ese reflejo que hay, también ha marcado como un clúster, que le hemos dicho, los los puntos verdes, la parte, como hemos dicho que haya tres clústeres. ¿vale? Esto es simplemente para que os hagáis una idea de cómo se puede hacer un etiquetado rápido de información. ¿vale? Vamos a pasar ahora, vamos a continuar con la parte de segmentación, ¿vale? porque aquí hemos visto una clusterización que se hace, que aunque no deja de ser una segmentación, también es, un, es una información del clúster que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer esta, esta parte? Aquí, eh, fijaos, en la primera hemos dicho de hacer un aprendizaje no supervisado con un método de clusterización, pero aquí vamos a utilizar una segmentación y vamos a utilizar pues, algoritmos más bien que se ajustan a una serie de ecuaciones o a una serie de modelos, que también son unos algoritmos un poquito más clásicos. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Pues también tener rápidamente información que queramos que cumple pues, un cierto modelo o una cierta ecuación. Por ejemplo, eh, Ransack, que es un algoritmo bastante conocido, no solo en el ámbito de Point Cloud, que también se puede aplicar en los datos. De hecho, si trabajáis en Machine Learning o trabajáis en Deep Learning, es muy buen identificador de Outliers, Ransack como tal, con, con todos esos datos que tenéis, también tabulares, podéis trabajar con él perfectamente. Y aquí, en la parte de tres dimensiones, es exactamente igual, funciona en Point Cloud. Os explico un poco el funcionamiento. Al final, ese es el objetivo que tienen es identificar. En ¿Vale? esta parte se seleccionan tres puntos aleatorios, como estáis viendo en la imagen de arriba, en el que podéis ver toda esta información ¿vale? que hay aquí, de tres puntos que están seleccionados y que cumplen la ecuación ¿no? del plano. Con eso sacamos primero los coeficientes ¿vale? y ya lo que nos hacemos es directamente ir iterando en esta parte de aquí e ¿vale? ir viendo cuál es el threshold, es decir, ir con los siguientes puntos que hay ver si cumplen cierta distancia esa ecuación del plano. Si cumplen con esa distancia, con ese trejo, lo incluyo como que forma parte de un plano, ¿no? que son los inlayers. Y directamente si no cumplen con esa característica son los outlayers, es decir, que se tienen que quedar fuera. No cumplen con ese criterio como tal. Eso también es un algoritmo que nos viene bastante bien y que podemos aplicar de manera muy rápida para poder, por ejemplo, segmentar toda la parte que formen de un plano. Por ejemplo, que cumplan con la ecuación de un plano. Todos los puntos que entren en ese aspecto. También podemos hacer la parte de Correspondence Grouping. Es decir, tenemos algoritmos que directamente, imaginaos, tengo 800 millones de puntos o 900 millones de puntos, y yo me dan un objeto ¿no? que directamente me lo han dado con formato, formato pues, de nube de puntos. Pueden tener algún objeto sólido y pasarlo a formato de point cloud. Y yo directamente quiero buscarlo. Quiero ver qué puede haber parecido ¿no? en toda esa nube de puntos a este objeto. Lo bueno del algoritmo de Correspondence Grouping es que aparte de extraer los key points ¿vale? que se pueden ver de cada uno de ellos, también nos va a dar información de, por ejemplo, dónde está el objeto que es parecido al que ha detectado y sobre todo la rotación y la traslación. Es decir, si hay un objeto que está, pues a lo mejor movido un poquito, sea un objeto que está rotado o un objeto que está en otro eje, también nos lo va a dar como una instanciación del modelo y nos va a identificar todos los que hay parecidos dentro de una nube de puntos. Eso también nos ayuda a segmentar pues, ciertas cosas que tengamos simplemente con tener objetos parecidos que tengamos ya en nuestra biblioteca previa. Vale, vamos a ver una pequeña, una pequeña demo, vale, aquí lo que voy a hacer es ejecutar el algoritmo de, de Ransack, vale, que es un, está utilizando la librería de, de PCL, que se está utilizando un algoritmo en C++, y lo primero que vamos a hacer es hacer un filtrado vale, de esos puntos como tal, como no tenemos ruido ni demás, hemos cogido un segmento, vamos a verlo directamente y ahora os voy a explicar un poco sobre qué hemos hecho el filtrado y cuál ha sido el resultado. Ahora lo que está intentando es ajustarse el primer modelo, que está intentando encontrar planos, ¿ves? como ya que los han visto, dentro de la nube de puntos, y luego vamos a parte, porque eso no lo he comentado, no solo tienen por qué ser ecuaciones de planos los que cumplamos o demás, ransas también funciona muy bien con otro tipo de modelos. Aquí, por ejemplo, vamos a identificar modelos cilíndricos, por ejemplo, también dentro de la nube de puntos, y vamos a segmentarlos para ver cómo, qué resultado es el que, el que sale. Entonces, lo primero... Ya terminado, ¿vale? Y lo primero que os voy a visualizar, ¿vale? Eso os voy a visualizar aquí, Uy, tengo la, la velocidad de la cámara a tope, voy a bajar un poco el tamaño del punto para que lo veáis mejor, Vale, fijaos que tenemos un trocito de una planta en el que tenemos información ¿vale? sobre tuberías, válvulas, etcétera. Es una nube bastante compleja. Y queremos sacar información ¿vale? y segmentarla de cada, de cada una de ellas. sacamos de aplicar las ecuaciones que aquí veis tanto el plano como la detección de cilindros sobre este modelo como tal. Entonces, si visualizamos lo que son los resultados de cada uno del modelo, podemos ver primero lo que es la ecuación ¿vale? del plano, lo que ha detectado que dice que es plano. ¿Vale? que es la parte, si os fijáis, que es toda la parte de abajo y algunas partes que hay aquí, ¿no? que están donde estaban subidas algunas tuberías, también ha identificado como que pertenecen al plano. Y luego podemos también, si queremos, por otro lado, podemos también ver lo que son las tuberías. Como toda la segmentación cilíndrica, ¿vale? de lo que es la ecuación, lo ha hecho también perfectamente. Esa parte también es importante para que veáis ¿vale? cómo es esa identificación. Y luego también podemos incluso ver pues como resultado, ¿no? Pues toda la parte, como juntarlo y ver toda esa segmentación de esa planta, ¿no? Cómo ha identificado los planos y cómo ha identificado las tuberías directamente sobre una nube de la que no teníamos información apenas y no conocíamos nada. ¿Vale? Luego también, si nos fijamos en la parte del algoritmo que hemos hablado del correspondencia grouping, aquí lo que podemos sacar, ¿no? Es... Fijaos, ¿vale? Hemos identificado, le hemos pasado un objeto parecido, hemos identificado lo que es esta válvula de aquí, ¿vale?, que nos la ha segmentado sobre todo el dibujo, ¿eh? sobre todo la nube de puntos. Esta válvula nos va a servir luego para otro ejemplo que vamos a tener, pero quiero que os quedéis simplemente con ello, ¿no?, que hemos encontrado algo parecido, que es a una válvula en una nube de puntos y no la detectáis. y no ha sido capaz de segmentar punto a punto, ¿vale?, con lo que ocupa cada una de ellas, ¿vale?, Es utilizando el algoritmo correspondence grouping, que también está, está implementado, ¿vale?, antes de, de continuar, ¿vale? vamos a irnos a la parte, vamos a seguir continuando, vamos a irnos a la parte de detección, de clasificación de objetos. Y lo que vamos a, a ver aquí, ¿no? Es un poquito, ¿no? Que lo que es un poquito de deep learning. ¿no? Es decir, vale, me has explicado los temas de cómo es en clasificación no supervisada, es decir, no tengo información de la nube de puntos. Hay algoritmos que también existen que me permiten segmentar y me permiten aplicar pues una ecuación, por ejemplo, para saber que se ajuste ese modelo y poder también segmentar esa información. Pero ¿dónde está la parte de clasificación? ¿Dónde ¿no? está la parte de deep learning como suele funcionar? ¿no? En esta parte, lo que estoy acostumbrado yo a entrenar a un algoritmo y a que una imagen, por ejemplo, me diga si es un perro o es un gato. ¿no? Pues eso es lo que viene ahora. Lo que pasa es que en esta parte también tiene un reto adicional. Aparte de, de entender esas nubes de puntos y cómo están en el espacio geométrico de tres dimensiones, hay otro reto adicional y es que no sé si conocéis, por ejemplo, en el caso de, de las redes neuronales, de que son muy sensibles y muy tiquimiquis a ciertas cosas, ¿no? de cómo le pasamos los objetos. ¿no? Es decir, en una parte, cuando tenéis imágenes, por ejemplo, es capaz de detectar objetos, si tenemos un objeto y si le hemos trasladado ¿no? y le hemos puesto en otra posición de la imagen, nos no lo va a identificar. ¿vale? Que eso es la parte de invariant translation. Pero si ya le pasamos otra parte, otro objeto que está rotado, y si es el mismo, a identificar, por ejemplo, un perro y lo, lo rotamos, ya no lo identifica tan bien, ya no lo conoce, que es la parte de, de rotation invariance. Por eso existe la parte del data augmentation y el aumento de datos a las redes neuronales, de que hay que pasarle no solo los conjuntos iniciales de imágenes, sino también imágenes rotadas, con ruido, etcétera, que le permitan a la red aprender sobre más posiciones de esos objetos que está identificando. Hasta ahí todo bien. Esas premisas las conocemos y las podemos cumplir. Pero ahora con las nubes de puntos llega otro reto más, ¿no? Es en ese sentido, que es también la parte de permutación. La parte de permutación, sí, las imágenes o imagen se lee siempre de la misma manera, no por ejemplo, ¿no? de esa información que tenemos. Pero las nubes de puntos también, aparte, como son datos no estructurados, yo le puedo poder pasar la posición, como el que estáis viendo aquí de ejemplo, el x1, el x2 y el x3, y me tiene que reconocer lo mismo que si le paso el x2, el x1 y el x3, no y si le paso de nuevo otra permutación. El orden de lo que le pasen los puntos o cómo estén permutados en ese sentido no tiene que hacer que interfiera en el resultado de la red. Lo que tiene que identificar es el mismo objeto aunque yo te lo esté pasando en otro, en otro orden o en otra información. Todo eso en ese caso es la parte de permutación, por ejemplo, que tienen que hacer los objetos y que tiene que seguir funcionando. Ese es uno de los retos también que tiene la parte de las nubes de puntos. Luego, ¿qué es lo que hemos hecho aquí en esta parte? Que hemos hecho un entrenamiento, en la parte de Deep Learning. Aquí hemos utilizado eh, una, una red neuronal, ¿vale? que está en este caso hecho para lo que es la clasificación. Por eso os dije que os quedarás con el ejemplo de esta parte de aquí, que es la detección, por ejemplo, pues, de válvulas, de codos y demás, en un sistema de nubes de puntos. Ese Es un paper que se sacó hace poco, en este año, y lo que han hecho es una parte de tanto de... De, eh, para intentar escoger información de esa nube de puntos sabéis que el procesamiento a veces puede ser pues directamente le paso a nube de puntos otros hacen un procesamiento de los datos otros hacen una voxelización por ejemplo y dan más información, en este caso lo que hemos hecho es, se tiene pues, una parte de un encoder que es el que va a extraer las características principales, luego si queréis lo podemos ver en más detalle, vale, os voy a explicar ahora un poco a alto nivel y luego si queréis me podéis coger cualquier momento y verlo en más detalle lo que vamos a hacer es codificar primero esa información y coger una técnica, ¿vale?, que es nueva que la que han pasado, que era de Squeeze and Excitation, que son unos bloques nuevos que se sacaron ya en 2017, son lo que nos van a servir, que es una variación de los modelos de ResNet, de los bloques de ResNet, en los que nos van a ayudar a extraer información de agregadores locales, ¿vale?, de puntos cercanos para tener esa información previa en el encoder, ¿vale?, de puntos que estén cercanos y de cómo está esa información distribuida. Luego, en la parte del Head, lo que van a hacer es información global que se están sacando de esos puntos... Y lo que van a hacer es pues, un global average pooling y un global match pooling para coger toda esa información y por último pasarlo a una fully connected layer, que es una capa, y tomar una decisión de si es una probabilidad de que pertenece a un objeto o no. ¿vale? Eso es a muy grandes rasgos cómo funciona esta, esta red. ¿Qué es la información que vamos a obtener aquí? Os voy a enseñar simplemente un, un pequeño ejemplito. en el que tengo información, vale, que hemos hecho un pequeño entrenamiento de un conjunto de datos, aquí estáis viendo cómo puede ser pues, un codo en el que hemos cogido una, una representación, ¿vale? y hemos cogido un conjunto de entrenamiento y testing en el que hemos separado y hemos hecho el entrenamiento de, de esta red, pues, viendo pues, todos los conjuntos de un sistema de tuberías que puede haber, que puede haber válvulas, válvulas de seguridad, codos, tuberías, etcétera. Se ha hecho un pequeño en, entrenamiento de unas 200 épocas, Aquí, ¿vale? Aquí tenemos más los resultados y la verdad es que ha obtenido bastantes buenos resultados. ¿vale? La función de pérdida, como veis, que es la parte de arriba del todo, se ha ido ajustando cada vez más, que es la parte de cross-entropy porque estamos en una clasificación. Y luego en el sentido de también la parte de accuracy de validación que teníamos en el testing también ha ido bastante bien, ¿vale? ya vamos en torno a un 0,96 vale de media en lo que es la validación de cada vez que vamos haciendo. Se ha hecho como unas 200 épocas y la verdad es que ha sido... Bastante costoso porque se ha hecho, pues esto se ha entrenado con una RTX 3080 de 12 gigas. Con esta parte y estaba casi el ordenador a tope. Entonces, en este aspecto, es decir, que todavía en ese sentido, para lo que es el entrenamiento, si necesitamos máquinas potentes para poder hacer esta parte. Luego, otra cosa es el tema de la inferencia, lo que ya podemos ver, pero aquí sí si necesitamos todavía esa potencia como tal. Luego, aquí en esta última parte, os quería ver que estamos visualizando, pues todos los puntos que hay, los tipos, fijaos que están las partes de tuercas y demás, que puede haber y clasificación de cada uno de ellos. Y luego en esta parte final, ¿no? lo que estamos es, vamos a hacer un, un proceso ¿vale? de inferencia en el que vamos a obtener información, veis esta parte de aquí, es esta válvula os suena, ¿no? que es la de antes que había identificado el sistema, esta misma se lo hemos puesto y nos ha dicho que es una tipo válvula, como tal, ¿vale? la que se ha identificado y solo hemos pasado este objeto como tal. Esto nos sirve para... ¿Para qué nos sirve y para qué nos es útil esto? Imaginaos que tenemos una clasificación en la que sobre una nube de puntos estamos sementando, identificando distintos objetos, hemos identificado un trozo que es de un tipo válvula como tal, pero aparte yo ya me quiero crear una STL ¿no? en el que tú puedas tener, ves. aquí nos está diciendo que es de tipo válvula, el modelo que hemos cargado de PyTorch, y aquí directamente lo que vamos a hacer es una reconstrucción ¿no? y lo vamos a intentar reconstruir ese objeto y pasar y modelarlo a un objeto de tres dimensiones, o sea, 3D de verdad, ¿no? con el que podríais tener en AutoCAD o el que podríais modelar a partir de esa nube de puntos detectada. Nos ha dicho que es un tipo de válvula. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar aquí una técnica de reconstrucción de Poisson que trae el utilities, tenéis varios, y por ejemplo, Open3D trae una, la que se puede aplicar, y vamos a intentar reconstruir toda esa válvula como un objeto eh, tridimensional de manera que podamos construirnos luego nuestro gemelo digital, ¿no? y poder tener pues, piezas de distintas a partir de esa nube de puntos identificadas y las podamos procesar incluso con herramientas como AutoCAD, esa parte. Aquí lo que os quería enseñar, ¿no? es un poco el el resultado, que vais a ver esa, esa válvula que hay, ¿vale? Fijaos, cómo la ha segmentado, esta mismo que era nube de puntos y cómo la llegado a poner como, como un objeto, va de tres dimensiones, hay algunas partes que estaréis viendo, y dice: Bueno, pues parece que algunas partes no, que está como derretida, ¿no? en ese sentido. Y es porque ahí le faltaba información de la nube de puntos. Ahí no había ni puntos cuando se hizo en la propia nube. Por eso es importante e intenta reconstruir de alguna manera esa superficie, aunque no tenga toda la información parecida a ellas. Pero veis que ahora pues esa misma, que era una nube de puntos y identificado con válvula, está puesto como un objeto de tres dimensiones y lo podemos incluir en nuestra biblioteca y poder procesarla y poder utilizarla pues, con nuestro AutoCAD y demás y crear ese gemelo eh, digital. ¿Vale? Vale, continuamos con la última parte ¿no? que tenemos de la, de la charla. Eh, aquí es objetivo también importante ¿no? entender un poco esa parte de localización ¿no? que hemos comentado e he intentado traer una demo ¿no? de cada parte para que podáis hacer una idea de qué podéis hacer con un preprocesado y con una nube de puntos como tal. Falta una parte ¿no? que es la de reconocimiento de, de objetos y localización. Esta es importante sobre todo porque es la que utilizan los vehículos autónomos que tenéis, la parte de Tesla y demás que habéis visto, la parte del LIDAR, que utilizaban en ese aspecto para identificar en tiempo real todo lo que está alrededor ¿no? de objetos y también tenerlos localizados porque es bastante importante. No Imaginaos para saber pues, si puede haber una posible colisión o no. Toda esta parte se puede utilizar en vehículos autónomos, también en módulos de percepción o en modelado 3D ¿no? para poder identificar ciertas partes mientras estás haciendo cosas en tiempo real. Por eso es muy eh, hay que tener en cuenta, digo, en esta parte que el modelado, en eso tiene que ser darnos una respuesta lo más rápida posible, hacer inferencias lo más rápido posible. Ya no puedo estar procesando una nube de puntos y tenerme que esperar así una hora ¿no? a tomar una decisión porque si no ya el coche directamente se me ha estrellado ¿no? contra algo. Entonces, en esa parte sacaron distintos modelos que ayudan un poco con la codificación y el procesamiento de esas nubes de puntos y con la toma de decisiones posterior. ¿no? Hay un, un paper reciente que sacaron, ¿no? y este es el aspecto que, que se ha mejorado, y es la parte de Point Pillars. ¿no? Point Pillars ya existe el 2017, pero se ha sacado una versión embebida que se puede utilizar en un formato más reducido, directamente contra CUDA. Es decir, la podemos utilizar en un dispositivo IoT, directamente ponerla y poder hacer esa inferencia, por ejemplo, en una JSON Nano como la que tengo, como la que tengo aquí. ¿Vale? En esta parte vamos a hacer una prueba de hacer la inferencia y vamos a ver el resultado que, que obtendría ¿no? y cuánto tardaría, en ese caso, de ver el modelo. En esta parte de aquí, es importante simplemente veros que lo que vamos a tener es una nube de puntos reconstruida con una información. ¿vale? Vamos a tener también, pues, vamos a sacar información de lo que son. porque sea el modelo pillars? ¿no? Porque al final saca como información de pilares, que son un stack de desinformación sobre las coordenadas X y Z de ese subgrid que ha hecho en cada parte, y va a hacer una extracción de características. Aquí es importante que siempre hace un preprocesado antes, ¿vale? Porque va a hacer como una especie de voxelización de esos píxeles, después va a hacer una especie de preprocesamiento y después ya prepararse para hacer la inferencia. Aún así, esta parte, este encoding es muy rápido, el que estáis viendo, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es el concepto de pilars, De pilars es que guarda información ¿no? mapeada de esa parte, de las coordenadas X y Z también la intensidad, en esa parte de cada grid, y luego nos va a ver también información ¿no? de cuál es la distancia Media que puede tener a ese pilar de cada punto ¿no? en las coordenadas x y z, y también va a guardar la parte de información en las coordenadas x y de la distancia al centro del pilar. Eso es lo que se codifica ¿no? en este mapa de características que estáis viendo. ¿no? Todo eso se codifica para la red, y ya directamente podemos se prepara luego para hacer la inferencia. En este caso que hemos hecho, este es un modelo que venía preentrenado, está en el dataset de Kitty preentrenado, para que es la detección ¿vale? de vehículos. Y lo que se ha hecho es que se ha primero optimizado el modelo, ¿no? para, se ha pasado primero de PyTorch a Onyx para trabajar con un modelo un poco bajo nivel y que funcionase en este tipo de dispositivos. Pero además, como ya sabéis, la parte de Jackpack y de la JSON-Nano se pueden hacer inferencias mucho más rápido si pasamos el modelo a TensorRT. Atenso RT nos permite directamente trabajar contra CUDA con la parte del procesador que tiene NVIDIA, la JSON-Nano y por tanto hacer las inferencias muchísimo más rápido, es un modelo más optimizado. Aparte de hacer temas de cuantización y reducir algunos pesos pues, de puntos flotantes de 32 a 16, etc. ¿no? Son distintas técnicas que se utilizan. Todo esto nos va a dar información que tenemos tanto de la clase, de lo que son pues, el bounding box, incluso la dirección, ¿no? donde va el objeto, donde está apuntando, y luego vamos a poder ver incluso pues, el bounding box, ¿no? También, ¿no? Que es el, toda la información que tenemos que es como resultado del postprocesamiento ¿vale? Ahora voy a ver si me deja cambiarme. Vale, vale ahora mismo estoy aquí en la JSON-Nano directamente y voy a ejecutar la demo. Está cargando lo que es el modelo de TensorRT, ¿Vale? de que en la parte está utilizando el procesador de NVIDIA Tegra, que es el que tiene la parte de optimización para CUDA. Y ahora el modelo que vemos directamente ha hecho la, la conversión y va a empezar con lo que es la ejecución ¿no? y la aplicación de, eso, de esa detección. Fijaos que lo que quiero, estos son como ocho modelos que están ahora mismo están en binario, ¿no? lo que son ocho datos que se han procesado, y el formato que viene es el X, Y, Z y la intensidad. No tienen nada más, no ese formato binario. Ahora os daré una representación para la que lo veáis. Y luego está guardando resultados, pero fijaos en la inferencia, vale, lo poco que está tardando. Fijaos en la inferencia, lo que está tardando, tanto en el postprocesamiento como en tal, entonces podemos decirnos que esto lo puede llegar a hacer en tiempo real. Aquí, a ver si me puedo acercar un poquito más. ¿Vale? Para que lo veáis. Esto directamente compilado lo que es la parte en ARM64 Open 3D para que se pueda visualizar directamente en la JSON Nano y podamos ver en esta parte cómo ha detectado, ¿vale? Que estáis viendo de aquí, que esa parte de aquí son coches. ¿Vale? Que están en esta dirección. Además, está detectando de aquí para acá. E incluso los que están aparcados aquí, también cómo los ha detectado y les ha pasado pues, esa posición, ¿no? De cada uno de ellos, incluso en, el, en dónde están aparcados y hacia o sea, qué dirección están mirando cada uno de ellos. Esto simplemente es para que os hagáis una idea de cómo en un dispositivo embebido también se si haga un buen preprocesamiento de cada uno de ellos, puede incluso hacer inferencias en tiempo real de nubes de puntos en tres dimensiones también. ¿Vale? Como esto está haciendo directamente todo aquí, la yson la Nano. ¿vale? Esto simplemente es por mostraros este ejemplo. Y ya por último, para, para cerrar, y ya no os doy más la brasa ya por hoy. ¿Qué es los siguientes pasos o qué es lo que podemos hacer más con preprocesamiento? Fijaos que en esta parte ¿no? es también interesante tener en cuenta que podemos incluso en temas de edificación, o en temas de industrial, también aplica bastante aquí el reconocimiento de nubes de puntos y sobre todo el extraer esos insights de cada una de las demos de, puntos que, pueda, de, alguno de los puntos que pueda haber pertenecientes en el conjunto de datos. Podemos, por ejemplo, coger... Y en un modelado que tengamos, imaginaos un edificio que tenemos modelado toda la nube de puntos y podemos sacar un plano ¿no? en CAD directamente en el que hagamos un preprocesamiento y cortemos la nube de puntos y luego con inteligencia artificial cojamos automáticamente esas líneas y directamente las modelemos como si fuera un plano, dos dimensiones de arquitectura para que lo podamos meter o importarnos y se pueda hacer cierta información y hacerlo de manera automatizada a todo. Luego también otra parte donde se puede aplicar bastante es en la parte de modelado de edificios y sobre todo en la parte de construcción. ¿no? Imaginaos que queréis saber cómo va el proceso de una obra queréis ir poquito a poco ¿no? y queréis pasar, imaginaos el perro que está, está reconstruyendo, está pasando y decir, vale, pues hoy han construido este tanto por ciento de la obra, eh, no hay problemas de, de retraso, hay ciertos temas de seguridad que se están cumpliendo, por ejemplo, ciertos protocolos, y todo esto, simplemente con los escaneados que se van haciendo poco a poco, puedo ir haciendo comparativas y puedo ver cómo la inteligencia artificial puede ir extrayendo esos insights como tal. Luego, por otro lado, ¿no? también podemos ver incluso Temas de Digital Twin, que es lo que os he comentado antes y que es lo más importante. Imaginaos que se tiene pues un edificio muy antiguo, una fábrica muy antigua, en la que no tenéis nada de información y simplemente pues, poner un Digital Twin o poner dispositivos IoT puede costar muchísimo, ¿no? tener muchísimo coste con el que podáis interactuar. Entonces podéis ir directamente a escanear el edificio o a escanear la planta, hacer ese reconocimiento, como el que hemos visto, detección de válvulas y la parte de segmentación que se puede hacer, y ya podéis interactuar con esa nube de puntos que ya sabéis que cuando hagáis clic en ciertas partes de la nube de puntos se han reconocido ciertos objetos el que decir esto es una válvula hago clic y aparte me está diciendo pues la presión que puede haber en la válvula etcétera y simplemente con muy poco coste simplemente el del escaneo tenéis para industria sobre todo para ciertas partes que no está todavía digitalizado, Podéis rasgar ese modelo digital y podéis llegar a interactuar con ellos después con dispositivos IoT. Incluso tener vuestra propia biblioteca, ¿no? Yo pues tengo este tipo de tuberías, tengo este tipo de válvulas o tengo este tipo de información aquí en el proceso. Eso os va a ayudar mucho a segmentarla, a extraer información y ver cómo podéis ir haciendo cada una de las partes sin con algo que simplemente era un simple escaneo, en el que no teníais información. Hasta aquí esta parte. Y bueno, y hasta aquí era un poco lo que, lo que os quería comentar. Sé que ha sido un poquito denso, ¿no? Pero mi idea era haceros no entrar en detalle en cada uno de los algoritmos, sino que simplemente tuvierais una visión global de qué distintos tipos de técnicas se están utilizando para hacer la parte de procesamiento utilizando inteligencia artificial sobre nubes de puntos. De todas maneras, digo ahora, si creo que queda todavía un poquillo de tiempo, si tenéis cualquier pregunta... Podéis hacerla sin ningún problema, o si no, posteriormente me podéis pillar en, en cualquier sitio, me podéis agarrar y podemos, y podemos charlar tranquilamente. ¿Tenéis alguna preguntilla? Es que no os veo. Me voy a poner aquí porque directamente con el foco ni, ni os veo. No vemos a nadie con la mano nada. ¿Ha quedado todo clarísimo o no? Pues nada, pues hasta aquí. Daros muchas las gracias por haber asistido y espero que os haya gustado la presentación.